Bueno, pues ya estamos de regreso aquí, eh, pues ya con, nuevamente con la transmisión del día de hoy. Así hoy, es. Hoy estamos una vez más aquí con ustedes. Se nos cortó. Eh, una disculpa, una disculpa porque eh, llevábamos ya unos minutos y ¡pum! se nos fue la señal. Así se es. Apagó se apagó la... Se cortó la transmisión. Se, se cortó completamente. Así es. Pero, bueno, eh, estamos haciendo un comentario de sí. Micaela. Eh, ah, es cierto. Estábamos eh, enviando saludos a nos, Micaela. Nos, uh, escribió un, un correo preguntándonos, estaba, se, la sentí preocupada. Con eso del de COVID, me supongo. Sí, sí. Eh, este, de que no nos, nos nosotros ya somos personas uh, ya. De, de Ya grandecitas. Me, me, me, menos, <risa> menos jóvenes. <risa> ya grandecitas. Que somos gente ya me, menos joven. Entonces, este. Eh, pues, bueno, pues que es del jardinero. Este. Soy el, se oyen ruidos. Se ruidos. <risa> así que no, no, no, no se preocupen por los ruidos de afuera. Este. Ok, ent entonces, este. Le saludamos a Micaela, ¿verdad? Porque, Así, bueno, le enviamos pues, un cariñoso saludo. Que... Dios te bendiga y te guarde donde quiera que estés, Micaela. Bendiciones. Así es. Fue la única que nos escribió un correo, ¿verdad? Hermano eh, y amigos en Cristo Jesús. Eh, para preguntar por nosotros, ¿verdad? Eh, ¿Qué es. pasó? No se sé, he visto. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, ¿Qué, qué está sucede? pasando? ¿Dónde ¿verdad? están? <risa> <risa> Gracias a Dios, Micaela, estamos bien. Eh, Sí ha habido aquí algunas situaciones críticas por lo del COVID. Mucha gente que ha muerto en muchas partes del mundo. Así es, eh, así es. Y pues bueno, eh, gracias a Dios aquí estamos. No nos hemos Confiando parado en realmente. el Señor. Pero sí nos su, ha, ha dado un motivo. Con su protección. Eh, este, Esta pausa que hicimos para... Estar reflexionando. Para reflexionar, sí, es muy, pero muy importante. Sí, hemos estado reflexionando y vamos a continuar reflexionando. Ayer ya hicimos un video de, de reflexión, hoy vamos a estar continuando. Uh, ayer 5, horas, día seis, y vamos a continuar reflexionando. ¿Por qué tenemos que, que reflexionar? Estamos viviendo tiempos bien, bien incómodos, bien difíciles. Bien, bien difíciles. Eh, Un mundo volteado al revés. O sea, estamos este a, leyendo la palabra, escudriñándola y, y a, o sea, la palabra nos habla... Siempre en el día de hoy sí. En el día de... como si a, a, lo acabaran de escribir Y, y esto pues ya... Eh, esta Biblia pues ya, ya tiene muchos años Entonces eh, la palabra del Señor siempre es fresca y actual a, Así es Ahora, eh, eh, ¿qué es lo que ha sucedido? Aprovechando que hubo un corte y estamos nuevamente ya reiniciando eh, vaya agarrando calor que el motor vaya uh, calentándose para que vaya corriendo eh, y esperamos en Dios que, que no vuelva a, a acontecer de que se, se nos vaya aquí la señal uh -huh. eh, eh, sí hemos estado reflexionando por todo lo que está pasando en el mundo Así Aquí es. en Estados Unidos, en nuestro México y en otros países más. Sí, sí. ¿En, ¿en qué parte mundial, no? ¿En, en mundial, En qué parte no, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, ahorita que de, de, de lo que está pasando, me hiciste acordar a, a don Pedro Ferriz, eh, el mundo <risa> nos vigila. No, en ese mundo que vivimos, Así es. este han estado sucediendo muchas cosas que jamás hubiéramos pensado que hubieran que pudieran suceder que, fueran, que, a, a, a que nosotros las fuéramos a, a estar viendo vaya exacto porque como no somos ya chamacos sino ya estamos chamacos grandes <risa> este pues me acuerdo cuando estaban nuestros pollitos tan jovencitos pues, jugaba uno con en la calle sí este, sí exacto en, Andaba uno incluso hasta, ah, hasta descalzo abierto y sin... O sea, no había... No había... No había el, ni carros hombre No, no, no Pero no. <ríe> eh, pues estamos viviendo ya unos tiempos De mucha tecnología De, de, de mucho avance de, de mucha novedad De, de, de mucha situación eh, Que... Pues no, no, no se conocía esto, ¿no? Ni en sueños eh, Nos ha tocado vivir esa experiencia de muchos años ya, muchos, muchos uh -huh, uh -huh. tengo 80 no tengo por qué ocultarlo no, bueno, ya este, lo has dicho muchas veces eh, entonces ya se podrán imaginar hace 80 años atrás, cómo era la vida imagínense los que son más jóvenes que yo los que son más viejitos pues, ya saben lo que muy, estoy hablando muy tranquilo todo este, Digo, estábamos viviendo vidas muy, muy, muy bien, o sea, tranquilo todo, no había o siempre ha habido maldad, pero en ese tiempo estaba bien. Sí, entonces, ¿qué es lo que hemos estado viendo y que nos ha preocupado? Y pues es la, es la, la reflexión. Hay un pasaje que quiero que mencionemos en, en el verso 20, de ahí del capítulo 5 de Isaías, Así para, es. para abrir la puerta para Así meternos. es, nos dice así En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Nos dice la palabra así Ahí en Isaías 5.20 Hay de los que A lo malo le dicen bueno uh -huh. Fíjese, fíjese lo que nos está diciendo Aquí la escritura Y eso se escribió 760 años Antes de Cristo Antes de Cristo Imagínense, 760 años Antes de Cristo Y ahí Isaías estaba hablando de esta manera. Uh -huh. ¿Y Hay a... de los que a lo malo le dicen bueno. Uh -huh. Y a, lo bueno, y a malo? lo bueno le dicen malo. Eh, ahorita con todos esos cambios, cambios de gobiernos y todas esas cosas. Sí. este, Pues ya no están contentos con lo que está pasando. Uh -huh. De que los, los muchachos y las muchachas nos podríamos enamorar nos podíamos casar, podíamos tener familia cuando todas sí, las sí, condiciones claro, se daban en nuestros claro. cuerpos, verdad. Y ahora que no, resulta que se pueden casar hombre con hombre, se puede casar mujer con mujer. Cuando la escritura, en el libro de Génesis, uh -huh. ahí al principio de la escritura dice que Dios formó el hombre del polvo de la tierra. El polvo de la tierra. Pero no solamente lo formó sino que también dijo, ya cuando, quiero imaginar, ¿verdad? La señora ya hizo ahí al hombre. Eh, y dijo, bueno, pues este cuate solo no, no va a hacer nada. No, no, no, solo no. Van y se da una compañera. Así es. Tengo que hacerle. Entonces, le digo, pues te voy a dormir para que... La anestesia la, la del Señor fue tremenda, ¿no? Porque ni cuenta se dio sí, de dónde salió la mujer. Exacto. El caso es que le pone a la mujer y, y les dice: Ahora sí, ya están completos, multiplíquense. Uh -huh. Entonces, y esa es la forma como puede ser la multiplicación cuando hay hembra y macho o macho y hembra. Uh -huh. En el caso del ser humano, pues hombre, mujer, mujer, hombre. Uh -huh. Pero los dos de lo mismo. ¿Cómo se Pues van a no, reproducir? no, porque. No, o sea. Ahora muy diferente. y en nuestros días, ahí salieron con la onda de que pues uh, que el aborto, que, que, que, que había que darle el visto bueno, uh, el que quiera abortar, que, que aborte que no sea un delito, que no sea un problema. Que... Sí. Y, y esas gentes, que, que son hombre y hombre, o mujer y mujer, quieren adoptar. Pero resulta que a quién van a adoptar si están permitiendo el aborto. Sí, es una contradicción. Es una contradicción. Es una contradicción. Y no, y, no, y no. no es el plan de Dios. Claro que no. Claro que Él vino no. a dar vida y vida en abundancia. Y vida en abundancia, amén. Así es. Entonces, por eso este pasaje bíblico. Hay de, lo que, de los que a lo malo le dicen bueno uh -huh. y a lo bueno le dicen malo. Así es Entonces ¿cómo, ¿Cómo puede ser esto Que nuestros gobiernos Participen De Me permitan Que, que me perdonen los burritos Que, de lo, de que lo existan que es esas lo, burradas De lo que las masas uh, quieren O sea Porque, pues, a, porque a son, que... son burradas ¿verdad? Pero los, los burros no tienen la culpa de que la gente sea así Bueno que pues, no sé por qué los ponen a ellos de, de, de ejemplo, ¿verdad? Eh, si, si son animales de sí. trabajo. verdad. Este, pero bueno, hay, hay que nos perdonen los burritos. ¿Y, y, y ¿qué, qué pasa? Pero esto está en Europa, está en Asia, está aquí en la América. Eh, y cuando digo en América, pues estoy hablando de toda la América. Sí. Eh, no, no norte, es... sur y centro Y todo lo demás Es mundial eh, Y que queremos andar eh, Investigando que hay en la luna que hay en Marte Y ya están, estamos queriendo ir Hasta más allá de, del sol Sí <risa> Cuando no podemos arreglar Las cosas que están a ah, nuestra mano Sí, así es Así es Entonces yo, yo, yo quiero sol? dar un, un, un, una palabra a todos los siervos de Dios, a todos los que predicamos. Que, que agarremos la onda de la manera más correcta, claro. más fiel y más verdadera, usando la Biblia. Usando la Biblia. Usando el no, libro, no, la no, palabra. no, no no el teléfono, no la tableta no, no, usando la Biblia para que le podamos decir a la gente, mira aquí, dice, aquí aquí dice aquí está escrito cómo el Señor desde un principio estableció todas las cosas, uh -huh, así es pero nos hemos querido modernizar demasiado y queremos que cualquier hasta con las mini tabletas para sí. que ni siquiera quieres cargar una tableta de, de, de ese tamaño uh -huh. eh, porque ya, ya se les hace muy pesada ella anda con la la, la, la pequeña no la tengo por allá uh -huh. este o, o, o bien con, con, con los teléfonos eh, andamos con, con los teléfonos que eh, predicando y todo todo eso eh, Como si fueran unas varitas mágicas que sí, no, no, no. Eh, de aquí le, le pucho, como dicen por acá, sí, y, y me sale lo que yo quiero. O, o le digo aquí a, a, a la que está dentro del teléfono que, que me busque algo y, y me lo busque y ya no tengo ni siquiera yo que andarlo buscando. Sí, es... es Igualito que cuando tú estuviste sí, trabajando allá en... Allá en eh, México. En aquellos años. ¿eh? Sí. Ay, ¿qué, qué, qué cosas, mi amado, mi amada. No, bueno, damos gracias a Dios porque nos ha tocado vivir esta experiencia. Sí, sí, sí. Se entorpece, se ve entorpeciendo la mente del ser humano. O sea, porque, eh, pues, todo, todo, to, todo, quieres que te hagan. O sea, ya no, no te quieres, este... mortificar Modificar, <risas> mortificar, en buscar, este, a ver, ¿dónde dice, dónde está, por qué? Eh... No no, no, no, y ahorita, no, ahorita que están diciendo eso ay, Dios mío ay, es, esos textos que, que se escriben esos pequeños mensajes eh, abajo de las fotos, de los videos eh, El... o en Twitter o en, en otras páginas sociales eh, El... la forma tan horrenda que, que escribe la gente que... Ah, sí, ya, ya, ya, ay, ya no ya no escriben como, uh -huh. como se debe de escribir ya, cada ya quien la, la, como la, la, ¿Cómo cu la hacen como la por la la Q la la la la la la la K la la K K, de sí. kilo. Eh, eh, ¿Y, y la la la la sí sí Sí, sí, sí la la la la la la la ¿Dónde la la lo, lo correcto hombre, sí, lo, simplemente lo correcto, lo, lo, lo correcto. Lo que aprendiste porque eh, las personas que escriben así no aprendieron así no, porque en la escuela no se les enseñó de esa manera pues no, o no. sea no, no, no, definitivamente que no, nada más que se van agarrar, agarrando las, las eh, costumbres eh, del, de la tecnología este que porque todo el mundo lo usa no pues, bah, pues yo también Mira, sí, a propósito no. de lo que estamos viendo aquí ahorita en la pantalla, <risa> una parejita. No somos nosotros, no, no. Voy, <risa> lo voy a hacer eso para hacer un comentario. Los conejitos. Ahora que fue eh, el, día el día de, de resurrección. resurrección. <risa> ay, Santo Dios. Las iglesias cristianas promoviendo la cuestión de los huevecillos. ¿sí? Uh -huh. ¿Dónde esos pastores? pastores, con toda la extensión de la palabra pastores, han visto que es una coneja uh -huh. ponga eh, ya, los hábitos. ¿Por qué no le enseñamos a, a, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, lo que realmente la escritura enseña y dice? Por eso les decía ahorita que... Quería hablarle a, también a, a, a los siervos de Dios uh -huh. en, en forma de, de reflexión ¿Qué nos pasa? Sí ¿Qué nos está pasando ahorita? Me encontré Este librito que dice De David Wilkerson Ajá. Profetas De vendas mágicas Torpeza en la casa de Dios <ríe> Me lo acabo de, de de encontrar entre mis libros que. que y es tengo. Chiquito. y Y pero, es de, de está. Es desde. 90 por bueno, ahí. Sí, no, sí, no, no, no, olvídate. No, David Wilkerson. David Wilkerson, eh, no, hombre, qué barbaridad. Este, ¿Qué nos pasa, hermanos pastores? Que. Los que participan en esto. Ajá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué nos está pasando en, está en, pasando? en nuestros días? Así Gracias es. Mar. Por, Así es. Porque veo que Dios te bendiga, nosotros. Dios te bendiga Mar. Un fuerte abrazo, bendiciones. Este, eh, Necesitamos hacer cambios, pero cambios hacia mejorar, cómo ser mejores. Miren, me ha llamado la atención, porque yo estuve metido en, los, en la cuestión de los automóviles en, eh, eh, algunos años, Estuvimos en una gerencia de, de, de algunos vehículos, uh -huh. eh, de, de la gerencia de ventas. Los conocí un poquito de los carros. Me puse varios años en, en, en, en, esa, en esa onda de los automóviles. Y he visto la evolución de los coches. Uh -huh. Así Me es. recuerdo cuando vivíamos en Monterrey, eh, yo allá tuve mi primer carrito. Era un Osmovil Lo recuerdo muy bien. Uh -huh. eh, era un buque, pero era de los de aquellos años. Bien hecho, bien fuerte. Oh, sí, sí, sí. Lo no, no, no, tocaba así, era lámina fuerte, ¿no? no era están de plástico. Este. La.. Pero hemos visto la trayectoria de los automóviles ya ahorita ya están saliendo o ya están hechos ya, ya, ya hay compañías muy fuertes construyendo los carros eléctricos. Uh -huh. Y entre más va avanzando la tecnología en cuanto a los coches o automóviles, como lo digan sí. en, en tu tierra no, no sé cómo le digan pero car carros, coches, automóviles estamos hablando de lo mismo. Este um, ya cada vez se requiere de menos mecánicos para que puedan atender el vehículo. Así es, ya se están autocurando sí. los, los carros. Sí, sí, porque por los algoritmos y todas esas cosas que existen ahora, eh, como en los teléfonos, en las computadoras, en, en todos esos algoritmos. Sí, de que. Eh, son autorreparables Sí, son autorreparables ¿sí? al rato yo creo que también nosotros vamos a tener algoritmos para autorrepararnos no, pues ya están trabajando en eso <risa> con la nanotecnología que qué bárbaro sí sí eh, increíble entonces ¿Cómo no reflexionar mi amada mi amado si ¿Sí? nos ha tocado ver cuando la, la, la llanta, las llantas eran unos, unos monstruos de llantas oh, sí, sí, sí, sí. A, a lo que es ahorita sí. Los motores que había antes eh, No no no ¿qué va? eran sendos motores Ahorita ya no. vamos a la década O a la época de, de los carros totalmente eléctricos y Las motos eléctricas Bicicletas eléctricas Sí, sí Oye, sí. El, la, las patinetitas para los niños, eléctricas. Uh -huh. Sí, sí, eléctrico. ¿Todo eléctrico? Sí, sí, en, sí. Entonces, pero ¿hasta dónde nos vamos nosotros modernizando también en cuanto a al conocimiento de la palabra de Dios? con algo que fue escrito hace tantos años, pero que sigue siendo tan actual como el día de hoy. Sí, definitivamente. Es algo es. increíble cómo Dios, el Dios que es perfecto, todo lo hizo bien y lo de bien para toda la humanidad. Sí. Así y sus es. promesas, que Él va a venir. Por su pueblo, pero que tenemos que estar listos y preparados mm -hmm. para ese encuentro con él. Un pueblo santo, sin arrugas, sin mancha. Pero también ahí nos, nos dice, mi pueblo perece. Porque le falta conocimiento. Y esa falta de conocimiento, mi amado, los que predicamos, los pastores, los maestros de escuela dominical, eh, la gente que está encargada de dar la enseñanza. Sí. Los tenemos la, que usar. Los laicos. Ajá. Tenemos que usar las grandes escrituras para poder dar la enseñanza. No les enseñes con el teléfono, no les enseñes con la tableta. Así es. Enséñales con la Biblia. Y que se enseñen a usar la Biblia. Sí, sí, porque. Que se enseñen pues, a ojearla. Que, que, que digan, mira, y que puedan subrayar. Aquí sí. mi esposa tiene un montón de. De marcadores. De, de, de marcadores eh, de marcador para estar subrayando. ¿Por qué? Porque es como Vamos a aprender Yo como lamento No haber sabido de esto Más años atrás Pues sí. sí Pero no quiero dejar de aprender Todavía el día de hoy No, no de ninguna manera Quiero ser actualizado Como los carros que se están actualizando ahorita Ajá a, a, a tal manera De que cuando yo agarre mi Biblia Sí. Yo puedo entender perfectamente uh -huh. bien qué trató Dios de decirnos aquí, aunque se haya escrito esto sí, sí, sí, hace sí. 700, 800 o más años. Uh -huh. Exacto, exacto. Que yo lo pueda entender hoy, para mí hoy, para yo poderlo co compartir Amén. contigo el día de hoy. Amén, así es. Porque Dios nos da ese entendimiento y ese discernimiento en. En las Escrituras nos da la luz, nos da la luz a través de su Espíritu Santo. Así es, entonces, y, y siguen diciendo es. ahí que algunos lo, lo llaman malo, uh -huh. que hacen de la luz, ¿qué? De la luz tinieblas. Hacen de la luz, hacen tinieblas. Y de las tinieblas luz, o sea, todo al revés. ¿Y todo, la... todo. <risas> sí, sí. E e imagínate, mi amada, mi amado, que hacen de la luz tinieblas y... ¿sí? Y de las guinillas quieren hacer luz. Uh -huh. Sí. Por eso, que hombre, que mujer, no hombre ya no se requiere que hombre y mujer, hombre con hombre y mujer con mujer y, sí. y vámonos recio y sí. ya está listo. Y, sí. Y, y si no, pues que, que, que adopten, no hay problema, pero se, se están evitando, digo, se están promoviendo más los abortos. pueden ver cómo le hacen para para poder conseguir una, una criatura. Sí, no, pues yo creo robots Porque es lo que están haciendo Los, los robots, pues, o sea Está la tecnología tan adelantada No, no bueno, que... bueno, bueno que... Pero Qué barbaridad Y no queremos ser en contra de ellos Porque Dios también los ama Lo que no ama lo que hacen Dios ama al hombre y Dios ama a la mujer Sí Como seres humanos que fueron de su creación Los ama inmensamente Amén, así es. Pero rechazan lo que a, a están haciendo, o cómo están pensando, o cómo están queriendo actuar, y cómo quieren modificar el plan perfecto de Dios. Sí, es, volteando todo al revés. Sí, todo por al eso revés. Es, este pasaje es tan actual ¿Cómo? del día de hoy. En ese 2021, es tan actual es, este pasaje de lo que escribió Isaías 760 sí. años antes mm. de Cristo. Así es. Y que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. O sea, ¿sí? Todo, todo al revés. Todos desabridos ahí. A lo amargo le dicen dulce y a lo dulce le dicen amargo. ¿Sí? Entonces, mi amado, mi amada, algo tenemos que hacer. Pon tu parte, por favor, también. Participa, tomando parte. Comparte ese además comparte ese video. Uh -huh. Ahí sí se quedó es. cuando empezamos eh, la, la primera parte, que fueron unos cuantos minutos. Yo ahorita ya llevamos 26. Uh -huh, uh -huh. Pero en el primer pedacito que, que quedó grabado ahí, pues, uh -huh. no, no estábamos comentando todo esto. Pero sí te puedo invitar, mi amada, te puedo invitar, mi amado, a que tomes parte de la obra de Dios. Tú también puedes. Sí, es muy importante. Tú también puedes. Claro que sí puedes. No digas que no, sí puedes. Sí se puede, sí se puede. Porque todos los que no sabíamos, y ya sabemos un poquito, pues no, pero venimos de no saber nada. Sí. Porque yo no sabía antes nada. Así es. Entonces, ¿qué, ¿qué te puedo decir? Pues métete en la palabra. Dale una estudiadita ahí. Eh, si tienes un pastor, una pastora, pues dile que te ayuden Si tienes un Así maestro es. de escuela dominical ahí cerca de ti, pues dile que te ayude. Y si no, bueno, pues, pues sigue viendo videos y, y, y uh -huh. hay, hay muchos hay muchos predicadores En, la, en, en los sí, medios ahorita Sí, claro, hay muchos, muchos, muchos hermanos Así que Por falta de información Aunque pues, no toda quizás sea buena, buena, buena, buena, buena Sí Pero bueno, que Dios te dé la sabiduría Para seleccionar Qué sí es bueno y qué no es bueno Así es Para que no lo amargo no se haga dulce Y lo dulce se amargo No, no, no, no Claro eh, es, es obvio que cuando sale fuerte No guste Sí, sí Sí, pues así es Así es Porque cuando se fuerte con firmeza eh, Pues como que no ay, ay, Empiezas a salir ronchitos Ay, uh -huh. qué, qué no No, no, no te pongas así Mejor agarra la onda Como decimos los jóvenes Agarra la onda uh -huh. Y agarra tu posición Así delante es. del Señor y dile, Señor, dame la capacidad de yo también poder pregonar tu palabra, de enseñarla cuál es, es, que yo también pueda pensar, reflexionar, compartir. predicar, compartir, mm -hmm. enseñar, en fin. Permítele a Dios que, que te use, Así pero es. permítele, por favor. ¿Tú crees que Dios no te puede usar a ti? ¿Cómo que no? ¿No está usando a mí? Sí, sí, definitivamente. Y nos dice ahí el 21, hay de los sabios en sus propios ojos uh -huh. y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ajá. Y hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. ¿Qué mucho. Sí. Y los que justifican al impío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 la ley de Jehová, de los ejércitos Y abominaron la palabra Del santo de Israel Bendito. Hay que tomarla en serio ¿eh? Hay que tomarla en serio Por uh -huh. eso Cuando podemos ver ahí Que en Oseas, que, que el Señor dice Mi pueblo perece Porque le falta conocimiento uh -huh. ¿Cómo vamos a tener El conocimiento? Pues cuando nos metemos En la palabra Porque uh -huh. miren Comentábamos en, en el video anterior, ya pasó la resurrección, ya pasó la crucifixión. Y hicimos una un pequeña historia de, de, de, de, de, desde el, el días de acción de gracias y luego que vino la Navidad y, y luego que, que el fin de año y luego que, el día de la amistad, eso así, mucha pachanga y todo eso. Y, y luego, pues, ya después lo de la Semana Santa. Uh -huh. Pero, ¿hasta dónde estamos reaccionando de una manera correcta? Y que podamos serle fiel a Dios y a su palabra. Uh -huh. Para poder hacer la perfecta voluntad de Dios, hasta donde humanamente nos es posible, con la ayuda del Altísimo. Así es. Así Yo sé es. Que, que a mucha gente no le gusta que se le hable fuerte. ¿eh? Pero porque, es necesario. Porque no, no, esto no es un regaño. Es necesario es, es, la es, reflexión. Es, es una reflexión que sí queremos hacer. Porque lo consideramos totalmente necesario en nuestros días. Por los tiempos que estamos viviendo. Sí. Es necesario. Eh, por, por esto que hemos compartido. Nos dice. Nos dice aquí enseguida en el 25. Por esta causa. Se encendió el furor de Jehová. Contra su pueblo. dice Y extendió contra él su mano. Y la hirió. Y se estremecieron los montes. Y sus cadáveres fueron arrojados. En medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Amén. ¿Eh? Ahí está. Y, y el Señor te está extendiendo la mano también a ti. Uh -huh. Para que tú también agarres tu familia, empieces a estudiarla, que empieces a, a meditar en ella, que empieces a compartir. Miren... Yo le he dicho muchas veces a mi esposa de muchos pensamientos que aparentemente están bonitos, ah. pero, que, pero que no son bíblicos. Sí. Pero esas personas saben perfectamente bien lo que están haciendo. Lo que quieren son los me gusta. Y que incluso que lo compartas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hay dinero detrás de ello. Mucho dinero. Sí, Lo sí. que no te imaginas. Sí, hay mucho, hay mucho comercio. Entonces, pero no hay un mensaje bíblico. Hay muchos también que sí son mensajes bíblicos. Hay algunos que, bíblicos. que sí traen mensajes. Sí. Mensaje pero la, sí. la inmensa mayoría no son mensajes bíblicos. Ajá. Son palabras o frases bonitas, pero que nada tiene que ver con el Señor. Claro, dicen que Dios te ama y que... que, que Dios está contigo y cosas por dios Pero no te están dando una cita bíblica Y si no hay una cita bíblica Quiere decir que no es palabra de Dios uh -huh. Es un pensamiento nada más Y la gente Sin darse cuenta Comparte pensamientos Que no son bíblicos Y le están haciendo El caldo gordo A los que le están haciendo eso Pues sí, sí, sí ¿Por qué? Porque a Dios se sí le está yendo bien porque entre malos compartes, no, compartan cosas que valgan la pena. Cosas que sí valgan la pena para que puedan ser compartidos. O dile al Señor que a ti te dé la, la, la gracia de poder escribir pensamientos y que tú puedas extraerlos de, de, de, de, extraer de, de las de, sagradas escrituras. En la palabra. Uh -huh. Y si no puedes más, pues pon textos bíblicos. cópialos y pégalos y, y busca una imagen bonita ahí para que, para que sea agradable y es más, si lo hacen puro fondo negro o fondo blanco pues eso no, no, no es tan, tan importante lo importante es qué es lo que dice lo que se escribió uh -huh. entonces, mi amado, mi amada reflexionemos reflexionemos y vamos así a continuar es. reflexionando ¿eh? te lo digo para que compartas todo lo que estemos aquí pudiendo comentar nosotros y sabes por qué lo hacemos porque les amamos a ustedes les amamos Amén, así es, les amamos tenemos que amar a nuestro prójimo y quién es mi prójimo pues tú, tú que estás allá de qué lado de la, de la pantalla Bien, Yo quise ir a, a mi cámara O aquí estamos nosotros Pero Lo que tú estás viendo Tú eres mi prójimo O mi prójima Sí, sí, sí porque este to, todo esto este, Nos habla Su palabra y, y, y es porque él viene pronto Y velozmente Como nos dice aquí Alzará a naciones lejanas Y silbará al que está en el extremo de la tierra Y he aquí que vendrá pronto y velozmente. Así es. Entonces. Así vamos es. A, a. Simplemente a reflexionar. A orar. Y yo quiero que, que. Que empieces tantito. Pero actúa. Haz la parte que te corresponde. A ti. Si tú estás viendo el video. Es por algo. Amén. Amén. Haz la parte que te corresponde a ti. Hazlo. Hazlo. Y deja que Dios use tu vida. Así es. Permítela, Señor, bendice tu vida. Dios te ama. Vamos a orar. Y le voy a pedir ya. a mi esposa que ella haga la oración en este momento. Amén. Y que les dé toda la sabiduría del mundo. Así es. Para que ustedes también puedan compartir en los medios como, como este. Y que el, el poder del Señor sea sobre sus vidas. Amén, amén, así es. Pero déjense usar por el Señor. Ahora. Padre, le alabamos, le glorificamos, Señor, en este momento. Dándole honra, gloria y alabanza, Señor. Le damos gracias, Señor, sí, por señor. este tiempo que nos ha dado, Señor, de poder compartir su palabra, Señor, sus escrituras, Padre. Sí, padre porque usted nos ama, usted nos ama, Señor, a, a toda sí, la Dios. humanidad, Padre. Y a, hasta este momento todavía hay muchos que no le conocen, Padre. Es, usted sí. lo que quiere es que vengan a su conocimiento a través de su palabra, que vengan al arrepentimiento genuino y sincero delante de usted, Padre mío. Por eso, Señor, oramos y compartimos. Porque, Señor, sabemos que usted viene pronto. Amén. Pero viene por un pueblo sin arrugas, sin manchas, sin pecado. Porque sin santidad nadie le verá, Así Padre es, eterno. enséñanos Señor, su voluntad. Porque usted es Dios, es Dios Santo. Su Espíritu nos guíe a, en, en esa rectitud que usted quiere que, que seamos, Padre. Gracias le damos, Señor, por su palabra, por su grande amor, su grande misericordia, Señor. Y que esta palabra llegue a muchos corazones y haya un arrepentimiento genuino y sincero delante de usted. Porque el tiempo, Señor el tiempo está pronto, el tiempo está cercano, usted viene usted viene velozmente Señor, entonces usted no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan Amén, a un arrepentimiento es. genuino y sincero delante de usted, gracias Padre en este momento y le pedimos en el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, que usted toque con su mano de poder Señor sí. a, a los padres de familia, a los jóvenes Señor, a todos a toda la gente que aún todavía no le, no le conocen y que haya ese sentir y ese anhelo en sus vidas, en sus corazones de conocerle, Señor, de conocerle más de cerca, más sinceramente a través de su palabra y a través de la oración, que haya esa comunicación y esa conexión, Padre, en el nombre de Jesús, se lo pedimos. Gracias, Señor, Aleluya. por su grande amor y su grande misericordia, Señor. Gracias por los tiempos que nos está dando. Gracias en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén. Amén. Amén. Amén. Pues que la bendición del Altísimo sea sobre sus vidas. Amén, así es. Deseamos lo mejor del mejor para ustedes. Y esperamos que esta reflexión haya sido muy fuerte, pero... Eh, lo hacemos con, con todo nuestro corazón Para que ustedes reciban más palabras de Dios Aleluya. Sí, Bendiciones sí. Dios eh, les bendiga, eh, les amamos en el amor del Señor Y nos vemos en el siguiente video Y sigan compartiendo Y gracias por los que han compartido y ya estos videos Compártanlo, compártanlo por Así favor. es, bendiciones